22 de abril por demás con un tema precioso que estaríamos tomando que estaríamos llevando en este momento y agradeciéndole a mi esposa la introducción de mi devocional diario y también agradeciéndote a ti que has estado siguiendo esta serie y sobre todo gracias por compartirlo gracias mil que el señor bendiga tu vida solamente por compartir este material que hemos estado haciendo y realizando para la honra, la gloria y la alabanza de nuestro Dios Y pues vámonos al tema Al tema de este 22 de abril Que es Escucha, oh Jehová, mi oración Y lo vamos a estar viendo allí en el Salmo 86 Versos 5 al 7 En la Reina Valera de 1960 Y a la letra dice así, en este verso 5 Porque tú, Señor, eres bueno y bueno y perdonador, claro, el Señor es bueno y eres quien perdona, por supuesto que sí, y dice la escritura aquí en este salmo, y grande en misericordia, wow, claro que sí, es grande, es grande la misericordia del Señor, ¿para quiénes?, para con todos los que te invocan, ah, aleluya, te fijas mi amado, mi amada, cómo Dios nos bendice, por eso en este devocional, lo menos que queremos es la bendición para ti Que también estás viendo y oyendo este material Porque tú, Señor, eres bueno Y porque tú perdonas Y porque es grande tu misericordia Y porque tú estás con los que te invocan Maravilloso, Señor, maravilloso esto Vamos al verso número 6 Y dice así Escucha, oh Jehová, mi oración Y está atento a la voz de mis ruegos Mira, cuando tú y yo y cualquier persona que conoce de Dios, cualquiera, porque dice que para todos los que le invocan, entonces si tú y yo le invocamos, entonces el Señor sí escucha nuestra oración y sí está atento a la voz de nuestros ruegos. ¿Por qué? Porque a Dios le place bendecirnos. A Dios le place bendecirte también a ti que me estás viendo y oyendo a través de este video, a través de este devocional. Es maravilloso cuando tú y yo podemos acercarnos a la palabra de Dios para que Él nos hable y que nosotros a través de nuestra voz, a través de nuestros ruegos, o sea, a través de nuestra oración, Él pueda responder ante esa necesidad que pudiésemos tener. Y fíjate lo que dice ahora en el verso 7. En el día de mi angustia. ¿Qué vas a hacer tú en el día de tu angustia? Bueno, espero que nunca la tengas, por supuesto. Pero pues si la llegas a tener por alguna situación en la vida, dice aquí el salmista, te llamaré porque tú me respondes. Es afirmativo. Te llamaré porque tú me respondes. Entonces, cuando estemos en alguna angustia, en alguna aflicción, cuando estemos pasando en un momento dado difícil de la vida, lo menos que podemos hacer, tú que sabes orar o que te estás enseñando a orar, a buscar de Dios. Entonces, ahí es donde le llamamos y él va a escuchar. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Claro que sí, el Señor lo dice en su santa palabra. Entonces, mi amado, mi amada, yo espero que no estés pasando con una mala situación en este momento. Pero vamos a orar. Oramos, acompáñame un momento para estar juntos en oración. Padre, qué hermosas palabras nos da a través del salmista y qué hermosas palabras nos da Señor a través de las sagradas escrituras cuando nos dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y difíciles que yo no conozco que yo no entiendo que yo no comprendo que a través de este devocional Señor podamos compartir esa palabra que todo mundo necesita y necesitamos Padre santo y eterno hoy en este momento oramos juntos un momento para que usted Señor escuche nuestros ruegos y usted extienda su mano de poder sobre nuestra vida Para que sea resuelto Todo aquello que pudiera angustiarnos Que pudiera distraernos O que pudiera mortificarnos Padre, bendiga a la personita que está viendo en este instante Este video Y conceda la petición de su corazón Y a ti te digo, mi amada A ti también te digo, mi amado Recibe la bendición del Altísimo Para la gloria del Padre En Cristo Jesús Amén Di, yo recibo, dilo, yo recibo la bendición, dilo, yo recibo la bendición de parte del Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado a nuestro devocional diario,